Y expir en mis hijos tus olorosas presencias, hoy ¡Oh, de que te fumas las montañas de mi tierra. Deja que expir en mis hijos tus olorosas presencias, hoy ¡Oh, de What